Bueno, este es un trabajo realizado para, para dar respuesta al caso plástico 2 relativo al informe Horizon. Somos el grupo B y en la diapositiva se puede comprobar quiénes, quiénes formamos parte de este grupo. <coughs> Perdón. Eh, en la siguiente diapositiva eh, se recoge un pequeño índice o guión de los puntos que vamos a tratar. En primer lugar, ¿qué es este informe? que es el concepto horizonte de adopción, dos tipos de publicaciones, el análisis de, de uno de los documentos del 2013, del 2013 y dos ejemplos de aplicación, dos de las tendencias y dos de los retos. En primer lugar, ¿qué es el informe Horizonte? Recogemos por un lado qué es este informe y para qué sirve. Eh, gracias a este informe se puede predecir el impacto que estas tecnologías emergentes producen en los diferentes contextos educativos, desde primaria hasta la universidad. Eh, ¿Quién publica este informe? Lo publica New Media Consortium, NMC, y Educause Learning Initiative, ELI. Eh, ambas eh, lo publican en colaboración. New Media Consortium es una comunidad que engloba cientos de las principales universidades, colegios, museos y centros de investigación. Y ELI es una comunidad de instituciones de educación superior y organizaciones comprometidas con el avance del aprendizaje utilizando esta innovación tecnológica, ambas eh, según la definición de sus páginas web. El horizonte de adopción, que sería la siguiente diapositiva, eh, bueno, debido a que la incorporación de las nuevas tecnologías se produce de manera muy diferente en cada país e incluso en cada institución educativa, se hace necesario este, eh, marcar este horizonte de adopción para hacerse una idea del momento de implantación de cada, de cada tecnología, aunque debe tomarse como algo relativo debido a, a la diversidad que comentaba. Las tecnologías que aparecen en cada informe se sitúan en tres horizontes de adopción. Un horizonte a corto plazo, que sería sobre los 12 meses, medio plazo, en torno a dos tres años, y largo plazo, cuatro o cinco años. En definitiva, este horizonte de adopción representa el plazo de tiempo en el que las tecnologías que recoge cada informe se convertirán en herramientas de uso generalizado. Bueno, ahora paso. A, a mí el turno a blanca no me ah ya no, no no me deja pasar ahora vale sí. blanca, muy bien yo voy a de las ver. publicaciones un momento Ahí. voy a hablar de las publicaciones en este organismo tiene las típicas publicaciones más internas como su memoria anual o comuni comunicados de eventos y luego están los propios del de, del proyecto Horizon Dentro de los documentos que se generan del proyecto Horizon existen dos clasificaciones. Los repos que van más eh, por sector, por ejemplo, bibliotecas, museos, eh, escuelas de primaria y secundaria. Eh, y a partir del 2011 se empezaron a generar las, los documentos que en términos que como ha comentado hace un momento Laura, son importantes porque van por región, porque cada región va un poco a su paso. Entonces, aquí tenemos pues, publicaciones eh, de Latinoamérica, como lo que vamos a estudiar, Irlanda, Nueva Zelanda, porque van por, por región. El documento que vamos a estudiar hoy, que es una tecnología de Latinoamérica del 2013, eh, todos se estructuran más o menos de la misma manera. Tienen una primera parte que habla de la tecnología que está emergiendo, como ha comentado Laura, en, desde el punto de vista de horizonte a un año, 3 y 5. Luego tiene el apartado de las tendencias, de cómo las tendencias de la sociedad se conectan con, esta, con estas tecnologías y, finalmente, los riesgos y barreras que, que existen para que lleguen a su implantación. Eh, ahora Paula nos va a hablar en concreto de dos tecnologías, que son la aprendizaje móvil y la realidad aumentada. Te paso la palabra, Paula, cuando quieras y ahora tienes. Vale, pues gracias Blanca. Como, como decías, eh, los dos ejemplos de tendencias que hemos elegido son el aprendizaje móvil y realidad aumentada. Comenzaré hablando del aprendizaje móvil. ¿Qué es el aprendizaje móvil? Pues sería un proceso que que vincula el, el uso de los dispositivos móviles a las prácticas de enseñanza que permite acceder en cualquier tiempo y lugar. Ejemplos de este aprendizaje serían teléfonos móviles, PDAs. En esta diapositiva, eh, extraída del, del informe del Business Insider, podemos observar datos pues, muy interesantes acerca de cómo ha evolucionado y crecido eh, la utilización de smartphones, tablets y ordenadores de mesa desde el año 2000 hasta el momento actual. Claramente se puede observar cómo va en aumento su uso entre la población mundial. El segundo ejemplo de tendencia que hemos escogido es realidad aumentada. Esta combina información física y digital en tiempo real y en el mismo espacio, de, de tal manera que podemos obtener mayor información de los elementos en nuestro entorno. En esta ocasión tenemos este recorte de prensa que da una mirada constructiva y crítica hacia el mundo digital de la educación. Analiza el nuevo enfoque en el uso de las tecnologías digitales para la mejora de la educación. Para finalizar este ejemplo, pues vamos a ver un vídeo de realidad aumentada del catálogo de la conocida tienda IKEA. Para poder visualizar de esta forma el catálogo debemos descargarnos la aplicación que nos va a permitir explorar eh, dentro de, del contenido del catálogo de una forma activa y buscando pues, la inspiración, imaginando cómo encajar nuestros muebles eh, en el resto de la decoración. La funcionalidad llamada Coloca muebles en la estancia permite probar más de 400 piezas para visualizar cómo quedarían en un espacio. Seleccionamos el mueble y aparece en primer plano en la cámara con posibilidad de rotarlo o cambiar su tamaño. Podemos fotografiar además cómo nos quedaría. Y sin más, pues aquí os dejamos el vídeo muy original y divertido, así que play. Se puede observar aquí cómo colocarían la mesa en su comedor, el sofá. Y, bueno, pues eh, ahora Rocío nos, nos va a hablar de, de la tendencia de, de la sociedad. La Gracias, Paula. Pues voy a hablar sobre las tendencias. De las diez tendencias voy a destacar dos. La primera, que habla de los paradigmas de enseñanza están cambiando, incluyendo la educación online, la educación híbrida y los modelos colaborativos. En esta era de tecnologías digitales, los sistemas de enseñanza-aprendizaje se abordan desde nuevas perspectivas y metodologías que incluyen las tecnologías de la información y comunicación, las cuales aportan grandes ventajas. Una de ellas, la tecnología e-learning, que fomenta las comunicaciones y el trabajo colaborativo de los participantes. También está la educación blended learning o b-learning, que combina presencialidad junto a tecnologías de la información. Las ventajas que aportan son interactividad, desarrollo de la autonomía, autoaprendizaje, capacitación de competencias digitales, ...desarrollo de trabajos colaborativos, entre otros. La otra tendencia dice así, que las personas esperan ser capaces de trabajar, aprender, estudiar... ...cuando y donde quieran. ¿Por qué? Porque la vida que llevamos actualmente no deja compaginar estudios, trabajo y vida... ...y vida personal. Y hoy en día las cualificaciones formativas son una necesidad en el mercado empresarial. Por tanto, la solución es la formación y learning por su flexibilidad horaria, la no necesidad de asistencia presencial... Esta se utiliza para cursos formativos necesarios para seguir siendo competitivos, permitiendo conciliar vida profesional y laboral. Bien, ahora os dejo con los retos. Bueno, ahora pasamos a los retos de adopción que se han planteado para adaptarlos para al 2018. Son 10 y los podemos ver aquí en la presentación. Yo he seleccionado como más relevante. Los modelos de educación que deben ser más flexibles y que los educadores también se deben incorporar al cambio tecnológico. Respecto a que los modelos que debemos crear son más flexibles, la sociedad eh, ha sufrido un cambio acelerado en el que el sistema educativo no ha sabido adaptarse y sigue siendo aún muy rígido. Por tanto, debemos utilizar modelos educativos más híbridos en los que utilicemos tanto el aprendizaje online como el presencial. Respecto a que los educadores también tengamos incorporarnos al cambio tecnológico, parte de la reflexión que, que la docente aún no, no poseemos un nivel competencial respecto a la CIC y esto va en contra del de futuro profesional que nuestro alumnado va a necesitar en el futuro. Por último, dar las gracias y aquí tenemos las referencias que hemos utilizado para eh, realizar nuestro trabajo.